Saludos región, saludos San Francisco de Macorís, Robinson Polanco está aquí, eh, pues vamos a ofrecerle, a que ustedes nos permitan presentarle los hechos que fueron noticias hoy. Vladimir Paula está pasando por un momento difícil ya que perdió a su abuela. Nos unimos, hay dolor que embarga a esa familia. De inmediato a los titulares, señores, las protestas en Chile. Hasta los barrios ricos de Santiago han llegado. Así es que también la misión de prensa internacional pide al gobierno de México no estigmatizar a periodistas. Aquí en la República Dominicana saquean camión de cervezas que sufrió avería. Someterán a la justicia abogados que escenificaron trifulca en colegio de abogados. En el ámbito local, Waldo Ariel Suero habla sobre los problemas que afectan al sector salud de la República Dominicana, incluyendo a San Francisco de Macorís y hermanas Mirabal. Realizan ferias de ciencias en la UAS Recinto San Francisco de Macorís. La Felabel habla sobre movilizaciones en el Liceo Ercilia Pepín de acá de San Francisco de Macorís. La directora del Distrito Educativo 0705 asegura que busca solución a los problemas de varios liceos de esta ciudad. También la Fuerza Juvenil Dominicana denuncia aumento del costo al cambio de carreras en la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Hablamos que el director del recinto UAS, ...desmiente que se haya aumentado el costo al cambio de carreras. También el gobernador de la provincia, Duarte, dice... ...que todos los barrios serán intervenidos en el programa de asfaltado... ...que el gobierno realizó y envió aquí a San Francisco de Macorís y la provincia Duarte. Más adelante, señores, les pido que no se muevan... ...para que disfruten y se orienten de lo que está ocurriendo en el país, el mundo... Y aquí en San Francisco de Macorís. Pero antes, vamos a una pausa. En el ámbito internacional, señores, las protestas sociales llegaron el pasado miércoles con violencia a zonas acomodadas de Santiago de Chile. Ahí ustedes pueden notar cómo esta protesta se están desarrollando en Chile. Miren señores, hasta ahora indines de las manifestaciones que sacuden a Chile y que suman 20 muertos, ahí pueden ustedes notar. Vamos a escuchar algunas declaraciones. Él es un presidente primero que es, es un vendedor, es un especulador económico. O sea, y seguir... Mira, no me parecería nada de raro, nada de raro, que alguna de sus putas empresas estuvieran ganando dinero con esta crisis. En absoluto, no lo dudaría por ningún momento. Organizaciones internacionales de defensa y promoción de libertad de expresión demandaron al gobierno de México que cese la estigmatización contra la prensa en México, considerando el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Escuchemos algunas declaraciones. Vemos con mucha preocupación que se intente camuflar como derecho a replica el agravio y descalificación. Descualific Consideramos que esta postura del Ejecutivo es irresponsable y peligroso en un país como México. Seguimos pensando que este gobierno tiene la oportunidad de cambiar años de impunidad y revertir esta situación de violencia. Es que no, he tenido otro lenguaje. no tengo por qué comprometerme porque sencillamente eh, actúo con respeto. A todos. Siempre los he respetado, a todos. No los veo yo como enemigos, sino como adversarios. En el ámbito nacional, saquean camión de cerveza que sufrió avería. En un video publicado por el periódico Hoy Día, se observa el saqueo de un camión de cervezas que, según la información, se averió. Se desconoce el lugar exacto. Del saqueo, pero esto no puede estar ocurriendo aquí en la República Dominicana. No puede continuar, señores. Miren qué vergüenza. ¿Cómo es posible que uno tenga un accidente por ahí? Y en vez de ayudar a la víctima, lo que hacen es que les roban lo, la mercancía que, que, que uno eh, lleve en dicho vehículo. Esto no puede estar pasando la República Dominicana. La seguridad, por Dios. El gobierno, ¿qué es lo que está haciendo? Porque dice que se está hablando de que una seguridad, qué sé yo, pero no. Aquí esto está terrible. Miren eso. Miren ustedes esas imágenes. Eso no puede estar pasando en el país dominicano. ¿Eh? ¿Dónde está, pues? Eh? La solidaridad, ¿dónde está? Por Dios, eso no, no puede estar pasando. Seguimos con otra información. Someterán a la justicia. Aquellos abogados que significaron trifulca en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Vamos a escuchar a algunos de los abogados. Y hay un equipo de abogados que está trabajando en el transcurso del día de hoy. Nosotros vamos a, eh, estamos solicitando a las autoridades. Miren, esto está ocurriendo en la República Dominicana Este es el colegio de abogados de la República Dominicana Que el pasado martes pues se fueron a Tassillazo Se enfrentaron, mira, como personas eh, no se sabe de qué lugar Esa es la representación que nosotros tenemos De estas personas, de los abogados, de los ilustres, de los conocedores de leyes Miren, prácticamente... Eh, previo a lo que fue el 175 aniversario de la constitución dominicana, los abogados, los conocedores de leyes, mire cómo se cómo se enfrentan y qué le dejan entonces a esa sociedad eh, marginada de la República Dominicana. Nos vamos a otro cortecito, pero luego retona, eh, regresamos con más informaciones en sobre todo. No se muevan. Eh, como ustedes pueden notar, Waldo Ariel Suero estuvo aquí en San Francisco de Macorís hoy y se refirió al problema que está afectando a lo que es el sistema salud dominicano. Vamos a escuchar a Waldo, el doctor Waldo, sobre este tema. en un recorrido con motivo de las próximas elecciones del Colegio Médico Dominicano que serán celebradas el próximo miércoles 13, al cual nos encontramos aspirando y que de seguro los médicos van a apoyarnos. Ahí no tiene un sistema de salud, aquí lo que hay es un desorden de salud. Las, eh, se le han hecho algunos remiendos a los hospitales, se ha mejorado la infraestructura de los hospitales pero si nos inauguran hospitales con debilidad de conducción, con filtraciones, con falta de material, con falta de medicamentos, con falta de equipo, eh, aún no tan preparados como para funcionar eficientemente. El presupuesto se aprueba con eh, quizá una ligera mero, mejoría para el sector salud, pero sigue siendo un presupuesto efímero, con una inversión en salud de alrededor de 1.9 o del producto interno bruto cuando debe de de alrededor del 6% sobre el país igualmente con golebao de Cuyama y de Haití con más inversión en materia de salud hay que mejorar mucho su vida eh, a pesar de que de las inversiones que se han hecho en el hospital pero todavía se sigue quedando atrás Una feria de ciencias se está desarrollando en la UASA, recinto San Francisco de Macorís. La maestra Judy eh, pues nos da la información de dicha feria. Adelante. La Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Domingo Francisco organiza cada año la Feria de Ciencias. Este año es una feria especial porque tenemos mecatrónica y áreas de la ciencia donde se aplica la química y la física. Tenemos modelaciones, simulaciones, experimentos, conferencias, participaciones de los estudiantes donde ellos han mostrado su creatividad preparando diseños matemáticos, Geografía para mostrar a la comunidad cómo enseñando ciencias. En otro ámbito, un dirigente de la FELABEL habla sobre, sobre los conflictos que están ocurriendo en el Liceo Ricilia Pepín, acá en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar a Ariel Paulino, quien es vocero de la FELABEL en ese centro educativo. Los centros educativos, tanto Sierra Papín como Manuel María Castillo, se movilizaron antes de ayer por las demandas que desde hace tiempo y años vienen afectando la estudiantes. pero que las autoridades de educación conocen, que los directores conocen, entonces nosotros creemos que es penoso que en la actualidad siga careciendo de tacas, de medicina en algunos centros, de infraestructura, de laboratorio de ciencia, entre otras. Nosotros decimos, por ejemplo, para citar algo de inmediato, el Manuel María Castillo, en la actualidad es un politécnico, pero nosotros decimos que es un politécnico de nombre, porque nosotros los politécnicos conocemos en nuestra República Dominicana, se dan cursos talleres de refrigeración, de banitería y otras áreas para que el estudiante vaya trabajando en ambos escenarios a la vez, pero aquí en el Manuel María Castillo no se trabaja nada de eso. Entonces nosotros le preguntamos al CIDE y le preguntamos a la ¿qué politécnico es ese? Pero tiene una estructura que colapsó, que envió su vida útil. Y todo el peligro el personal, docente y estudiantil que está en ese centro. Entonces nosotros creemos que la educación debe solucionar esa problemática en lo inmediato. A raíz de, la, de esas manifestaciones que vienen realizando los estudiantes, el Liceo Ricilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís. Hoy una comisión se reunió con la directora del Distrito Educativo 0705 de Lidaña Rosario. Ella misma nos va a explicar qué ocurrió en esa reunión. Adelante. Los estudiantes que recibimos en el día de hoy. ...son representantes del grupo FER... ...y ellos vinieron a representar tanto... Eh, ...Manuel María Castillo... ...como el ercilio Pepín. ...respecto a Manuel María Castillo... ...nosotros le dijimos... Que, ...que ya hemos tramitado... ...todo lo que tiene que ver con infraestructura... ...este centro está en visitación... ...y si sí entendemos que... ...tiene fuertes grietas... ...eso lo hemos estado tramitando constantemente... ...de hecho... ...aquí tenemos... Eh, eh, ...la remisión a la regional... Pero además, también tenemos los correos que hemos enviado al mantenimiento escolar eh, haciéndoles saber eh, del, del tema de las grietas, que es lo que ellos más eh, demandan en el liceo. Además, eh, respecto a lo que es el Ercilia Pepín, nosotros le motivamos a hablar con los estudiantes que hacen vida allí porque, si bien es cierto que se presentan algunas necesidades, también deben instruir a los demás a cuidar lo que ya existe, lo que ellos tienen. Porque en el mes de diciembre a Lexilia Pepín se le entregaron 150 butacas y tenían prácticamente la misma matrícula de estudiante. Entonces no se entiende que a esta fecha ellos tengan la misma demanda. De hecho, con una cantidad mayor de, de mobiliario. En el día de ayer nos comunicamos a medios educativos para darle seguimiento a la solicitud que ya habíamos hecho. Y eh, nos dijeron que, que iban a trabajar en eso, de manera más fluida. Estamos en espera. Ok, ellos dicen que también faltan profesores en el centro educativo de Cilia Pepín. En el Cilia Pepín, justamente, eh, estoy solicitando una relación de los maestros que asignamos al inicio del año escolar. Mm. Inmediatamente, eh, culminó el proceso de concurso, pues nosotros suplimos la necesidad. En sí, a ellos solamente no le hemos podido mandar un maestro de, de lenguas extranjeras Porque no tenemos un maestro de una sola tabla Y no tenemos una necesidad en otro centro de lenguas extranjeras Pero eh, ellos tienen un maestro suficiente de lengua española y nos consta Y las demás áreas, todo los maestro que nos, se nos solicitó al principio del año escolar Nosotros lo suplimos La directora lo sabe, el equipo de gestión y todos lo saben También lo sabe la ADP y, y tenemos la evidencia de los maestros que hemos enviado. Ahora nos vamos con la gente de WhatsApp. Eh, miren, ustedes vamos a compartir con ustedes algunas informaciones a través del WhatsApp. De este sobre todo. Ahí están, ahí están. La gente de WhatsApp eh, dice aquí nos dicen: pues quería mandar un rayito de luz. Para iluminar tu día. Que tengas un lindo despertar y un maravilloso día. Gracias, señores. Otro WhatsApp, otro WhatsApp que nos llega es este. Miren, Dios te bendiga en este hermoso día y que todos tus propósitos sean guiados por su mano. Feliz jueves. Otro WhatsApp que nos llega es. Miren ustedes. Ahí está la información de la reunión, específicamente de, lo que, de la noticia que pasó ahí de la Fuerza Estudiantil Revolucionaria que se reunió con la directora del Distrito Educativo 0705 para tratar temas de diferentes centros educativos de acá. Otro WhatsApp. Ahí está. Una invitación que hace el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. Se acercan ya los aires de Navidad. Anunciando el nacimiento del niño Jesús, y por tal motivo les invitamos al encendido de luces en nuestro cabildo municipal. Esto será el viernes a las 8 y 30 de la noche. Otro WhatsApp, señores, nos llega aquí. Eh, Edwin de la Cruz está con nosotros. Dice. Dice aquí, Alex es el mejor alcalde que ha pisado en San Francisco de Macorís. Bueno, ahora sí, nos vamos a otro cortecito comercial y retornamos con más informaciones en Sobre Todo. No se muevan. La Fuerza Juvenil Dominicana Aquí en San Francisco de Macorís, recinto UAS, denunció este jueves el costo de cambio de carrera que supuestamente hizo la dirección de la UAS, recinto San Francisco. Tchenkoski Acosta, presidente de la Fuerza Juvenil Dominicana, tiene la información. Hemos hecho varias denuncias ya de que el departamento de orientación de manera arbitraria y sin ninguna decisión del consejo decidió aumentar el, cambio de, el costo al cambio de carrera, que originalmente eran 100 pesos, que lo aumentaron a 300 pesos, esto de manera ilegal, porque solamente el consejo universitario es que está facultado para aumentar la tarifa en los servicios universitarios, por lo que nosotros hicimos la denuncia en el consejo universitario Hemos entregado documentos de que se elimine esa mala práctica y de que se deje de estar violentando los reglamentos en deterioro de los estudiantes. No es posible de que le cobremos eh, tres veces el valor real de un servicio a los estudiantes y nosotros como defensores de los estudiantes entendemos de que de no retomar la tarifa normal y la que esté establecida no veremos la obligación de movilizarnos. El director del Recinto Juan San Francisco de Macorís desmintió que se haya aumentado el costo al cambio de carreras. Vamos a escuchar al profesor Miguel Medina sobre este tema. Nosotros tenemos conocimiento con relación al cambio de parques, un departamento. del Consejo Universitario y de los organismos competentes decidió un incremento de un servicio sí. eh, hasta ahora nosotros orientamos aquí en San Francisco de la que no se podía aplicar si eso señor lo del órgano competente eso es lo que tenemos, de lo que tenemos conocimiento hasta ahora no sé si, si alguien ha tomado la decisión de, de aplicarlo de manera unilateral pero nosotros orientamos a la, a la dependencia correspondiente de que no se pueda implementar ningún servicio que no esté avalado por los órganos correspondientes de la universidad. Señores, el gobernador de la provincia Duarte, Luis Núñez, asegura que todos los barrios serán intervenidos con el programa de asfaltado que tiene el gobierno eh, destinado a esta provincia vamos a escuchar al gobernador Luis Núñez el proyecto de afaltado es un proyecto un proyecto nacional en el día de ayer estaba aquí el director director nacional de afaltado con el director regional de afaltado también eh, se nos ordenó se nos solicitó dicho, que hiciéramos un levantamiento a nivel de la provincia de todos los municipios y distritos municipales de las calles y carreteras eh, que tuvieran en condiciones de afectado porque básicamente es de afaltado las calles que tengan que, que haya que hacer movilización de, de tierra, ya sea, eso es otro eh, diríamos eh, eh, eh, otras personas o, o otros planes que tenían que venir para eso pero a nivel de asfaltado se va a hacer un gran un gran programa de, de, de asfalto en la provincia de Huarte eh, para eso ya mandamos los ingenieros a nivel de la provincia para que se haga ese levantamiento para que eh, eh, luego ellos vengan y, y, y hagan eh, con ese levantamiento verifiquen eh, que esas, esas calles y carreteras están en condiciones de afectar para, para inmediatamente proceder pero ya también aquí en San Francisco de Macorís se está afectando bastante porque afectamos los, los hielitos, los rieles, las castellanas San Martín ahora estamos toda la parte toda la parte eh, eh, alrededor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y estamos trabajando en los, estamos trabajando en Génesis y, y, y los abreos ya empezaremos pronto. así que es un programa muy, muy ambicioso de afectado para que la población se, la población se sienta bien y, y llevar salud al pueblo y comodidad al pueblo. información llegamos a la parte final de sobre todo gracias por permitirme compartir con ustedes todas estas informaciones será hasta una nueva entrega así que pasen feliz resto de la tarde